Hola familia Oliver Mata quien se encuentra en el extremo más oriental que tiene la República Dominicana Punta Cana específicamente desde Hard Rock Hotel y Casino porque hoy estamos conociendo todos los detalles de la premiación más caliente que tiene Latinoamérica Premios Hit en su edición número 5 del año 2020 en esta ocasión nos enteramos sobre las categorías, las nominaciones y por eso debemos agradecer a nuestra casa de Telenor a JMG Auto Import y por supuesto a Avalon 2.0 estos detalles y más en esta conversación. Apertura especial de Premios Hit 2020. Continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premios Hit y nos encontramos en estos momentos con una de las partes directivas más importantes del mismo, con nosotros Diana Montes. Gracias, bienvenido siempre y gracias por estar acá. Indiscutiblemente el Premio Hit crece año tras año y qué bueno que República Dominicana sea el escenario. ¿Por qué República Dominicana? Esa es la pregunta. Bueno, República Dominicana siempre ha sido la sede de Premios Hit. Yo creo que ese escenario maravilloso que ustedes ven todos los años... El 50% es ese mar hermoso Caribe que nos acompaña, definitivamente. Eh, todos los artistas se sienten muy a gusto acá a la prensa y esta vez trajimos eh, las nominaciones que históricamente se habían hecho en Colombia y eh, conjunto con cervecería Presidente y Hotel Hard Rock, eh, Hotel y Casino Punta Cana, logramos traerlo, estamos muy felices de estar acá. ¿Ha sido una sorpresa para ustedes la acogida que ha tenido la premiación con tan solo cinco años? Sí, es una sorpresa definitivamente y sobre todo entre los artistas, los artistas quieren muchísimo la premiación, Estamos muy felices por eso, pero también estamos conscientes que muchos de los artistas que nosotros tenemos son artistas que hemos trabajado durante el tiempo. Eh, muchas categorías nuevas, específicamente cuatro, tenemos entendido. República Dominicana tiene una categoría muy exclusiva, que es Mejor Artista Urbano Dominicano. ¿Por qué hacer una categoría exclusivamente para los dominicanos? Bueno, la categoría exclusiva para los dominicanos es porque creemos que realmente con el... Urbano Dominicano van a pasar cosas muy importantes a nivel internacional, en una asociación con cervecería Presidente decidimos sacar Urbano Dominicano, porque los dominicanos son muchos con demasiados, ustedes es verdad, entiendes? Entonces definitivamente estamos muy felices de premiar el talento dominicano, esta categoría va a salir la tercera semana de marzo, todos los medios van a saber quiénes son los seis nominados dominicanos. Ahora bien, ¿qué la gente puede esperar para este 14 de mayo, que estaremos aquí en el Rock Hotel y Casino disfrutando del premio SIT. Bueno, muchísima música, muchas combinaciones, muchas fusiones del género tropical con Urbano, muchos artistas tradicionales, muchos artistas nuevos, yo creo que esta es una premiación que va a traer muchos artistas esta vez, eh, de hecho a la altura del año en que estamos ya tenemos muchas confirmaciones. ¿A quién se le ocurrió, ocurrió esto de los influencers? ¿Una categoría para ellos exclusivamente? Siempre nos acompañaban, siempre estaban con nosotros y decidimos obviamente honrarlos porque, por su contenido y por el trabajo que hacen. El voto popular es otra de las temáticas que ustedes agregan este año, donde la gente puede nominar a sus favoritos en diferentes categorías. ¿Qué te parece esta temática? No, yo pienso que el pueblo debe escoger sus artistas, la, la votación está abierta y el pueblo debe ser que escoja sus artistas, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, esperamos que sigan en República Dominicana disfrutando del sol, la playa y la calidad y el cariño de toda nuestra gente. Gracias, yo feliz siempre en República Dominicana, este país hermoso que nos acogió con tanto cariño, con tanto respeto y estamos felices. Muchísimas gracias, continuamos. Continuamos con la cobertura especial de los premios Sit específicamente de la rueda de prensa. Y nos encontramos con uno de los influyentes más importantes de Puerto Rico, Joshua Pauta. ¿Cómo te sientes, hermano? Oye, súper brutal. Y más ahora que estoy nominado para unos premios que en mi vida yo iba a pensar que iba a estar nominado para unos premios. O sea, yo empecé en mi casa con, con un celular y hoy en día se ha convertido en mi trabajo. Y mira hasta dónde estamos llegando los, los creadores de contenidos. O sea, que es como que gracias a un millón de verdad. ¿Cómo te inspiras tú para crear contenido cada día que la gente le guste? No solo de Puerto Rico, sino de República Dominicana y toda Latinoamérica. Oye, pues yo siempre me inspiro de todo lo que pasa alrededor mío, de todo lo que pasa a tu alrededor, el contenido, todo puede ser una buena idea. Eh, yo, pero A mí me gusta mucho lo que es el concepto en pareja. Me gusta inspirarme mucho eh, en comedia romántica, comedia de, de, de parejas, peleas, esto, lo otro. Eso es lo que a mí me gusta, esa es mi, mi inspiración más grande. ¿Cómo te sientes con esta nominación, hermano, a más influyente, a uno de los más influyentes más importantes en esta categoría? Y pues, ¿cómo me va a sentir súper duro? O sea, como te dije, o sea, yo empecé en mi casa con un celular, yo a mí no me esperaba nada en mi futuro, yo, o sea, mi futuro era trabajar en un Burger King un McDonald's, eso era lo que me esperaba a mí y ahora ver que, que tengo una nueva oportunidad, que gracias a la gente que, que nos ha dado tanto apoyo a, a los creadores de contenido, hoy tenemos un trabajo, puedo mantener a mis dos hijas, a mi familia con esto y orgulloso mano gracias de verdad se vive bien de las redes sociales se vive se vive bien lo que hay es que trabajar obviamente se cobra pero tienes que trabajar como un demente pero una vez que lo logras ya todo bien entonces es todo es trabajo primero yo estuve los primeros cuatro años sin cobrar un peso no te lo voy a negar yo fui de los primeros que empezó en esta cosa y los primeros cuatro años sin cobrar un peso y después obviamente empecé a ver el el, el, el, el esfuerzo y, el y la recompensa, eso mismo, el fruto. Gracias por la palabra. Hermano, una gira muy importante para los Estados Unidos, ¿qué puede la gente esperar de ti? Oye, pues mira, este, voy a estar en los Estados Unidos ahora mismo, voy a estar en Cleveland, Boston, Chicago, Milwaukee, con mi nuevo stand de comedy. de ahí este, estoy creando una nueva producción, un disco, un disco como de comedia, influencer. eso que si Dios quiere y se nos permite pronto voy a estar con eso. Y nada, muchas cosas, vamos a seguir trabajando y pa, para darle lo mejor a mi gente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de República Dominicana, hermano? La comida. Me encanta año? la comida. ¿Cuál mano? plato? Ah, mano. Bueno, eh, yo me meto al buffet y me lleno. Me gusta el pollo, me gusta cómo hacen el pollo frito de aquí. Me gusta las pechugas, me gusta todo. Todo, todo lo que veo ahí me encanta. Súper cool, de verdad. Gracias, a un millón. ¿Qué la gente puede esperar de ti en este 2020? Mano, eh, trabajo como siempre. Y esperemos que muchas cosas, vamos a ver si llegamos, este es un, un, un escalón y vamos a seguir escalando por ir para arriba, no me voy a quitar, solo que gracias. Eh, pues. Todos los éxitos del mundo, muchas bendiciones para ti Joshua y esperando que siempre sigas viniendo a República Dominicana. Amén papi, bendiciones, gracias a un millón corillo, bendiciones. cuídense Continuamos con mucho más de Telenor. <risa> Continuamos en la cobertura especial de la rueda de prensa de Premios C 2020 y nos encontramos en estos momentos con uno de los DJs que promete mucho más en toda América Latina, con nosotros DJ Blader, ¿cómo te sientes hermano? Hermano, un placer, gracias por esa apertura tan grande, eh, No, feliz de estar aquí compartiendo con nuevos talentos, con artistas increíbles, eso es una ventana muy grande para los artistas que están iniciando, tanto como los que ya llevan bastante tiempo de trayectoria y nada, muy feliz. Hermano, ¿en qué te inspiras para utilizar los ritmos que están en el momento, pero también tú entrándole cositas propias? Hombre, eh, la música latina está ahorita en auge, eh, yo vengo del de dance pop, o sea, siempre mis influencias han sido pop, pero también soy de una ciudad caleña que mezcla muchos ritmos, entonces nada, creo que eso va en la sangre, como que tratar de complacer un poquito al público de este gremio y al público EDN y electrónico y nada, que fluya. El gremio de DJs a nivel internacional se ha incrementado de una manera masiva en los últimos años, ¿entiendes tú que la autenticidad existe entre ustedes? Claro, cada uno tiene su esencia, no. Eh, obviamente en las tanta gente que sale como DJ es como difícil la competencia, pero creo que cada uno nació para, para marcar la diferencia, ya está en uno como demuestra eso. ¿Modelos a seguir dentro de tu carrera? Wow, son muchos, mis, mis fuentes principales Michael Jackson, los Beatles, pero ahora hablando de los artistas relevantes, son todos aquellos que, que inspiran a luchar por los sueños, ¿sabes? Eh, independiente de cuál sea el artista, J Balvin es un luchador que siempre motiva a luchar por los sueños y yo quiero ser ese artista, de hecho tengo un tatuaje aquí que dice inspirar y es básicamente por eso, porque yo quiero ser un artista que inspire a los demás a cumplir lo que ellos desean, ¿no? En República Dominicana, ¿piensas tener presentaciones más adelante? ¿Cómo ha sido la acogida del público en este país? Hombre, me informaron que venía hace, que dos días y el recibimiento ha sido increíble, la gente de acá es súper cálida y súper feliz, obviamente espero venir pronto a hacer un show, ahí estoy hablando con, con alguien para venir a hacer un festival acá, creo que con Cobongo también, entonces esperemos a ver qué pasa, ¿no? Este 2020, ¿qué puede esperar tu público de ti? Tengo muchas canciones ya hechas. Eh, vienen colaboraciones con Mike, con Mike Bahía, con Gracie. He hecho cosas con Piso 21. Entonces, ahí como que mezclando un poquito del urbano con el electrónico. Y nada, feliz por todo lo que viene. Hermano, pues muchas bendiciones. Esperando que vengas a República Dominicana a seguir llevándonos y trayéndonos mucho, mucho mejor toda tu música y toda tu calidad. Gracias, mi hermano, por, por esas palabras. Y esperamos que sí, que así sea. Continuamos, continuamos desde la rueda de prensa de Premio Sit para toda la República Dominicana, gracias a Telenor y nos encontramos con Salva Tu Madre, hermano, ¿cómo te sientes? Tú sabes una cosa que yo siempre he dicho para el team mío personal, ¡desalma a tu madre! Activo así que ya lo sabe, Arison Demora. lo adoro, lo quiero y gracias por esta entrevista de verdad. Hermano, eres uno de los nuevos rostros de las comedias, también de las redes sociales, ¿cómo te sientes con la acogida que te ha dado el público? Muy bien, muy bien, porque ya tenemos 21 años en el, en el arte, de la comedia y siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto él es que decide él te pone en el lugar cuando y dónde es el único que sabe por eso tú tienes que hacer las cosas como él diga su voluntad ya que eres un personaje reconocido a nivel nacional e internacional, porque sabemos de todas las reproducciones que tienes en Instagram, en YouTube, ¿qué proyectos tienes para desarrollar en este año? Ahora mismo estamos trabajando un proyecto musical, venimos con Crazy Design, con un tema que tenemos que se llama El Chiqui Chiquichá, ahora mismo sale ya con lo que es el video, todo, vamos a arrancar una carrera artística, porque realmente uno no es urbano uno es comediante, pero el comediante está abierto a todas las áreas porque puede llevar alegría a través del limbo, a través de la música y a través de la balada que no cante. Hermano, no, y sobre todo que ustedes son artistas completos que pueden entrar a la música. Más de 20 años, así como a Cotas, eh, estás en, lo, en, en el entretenimiento. ¿Qué crees tú que le falta a la República Dominicana para que sus, influyen, sus influyentes o influencers lleguen a otros territorios, a otras aguas? Su tiempo. Espera el tiempo, no desesperéis, porque hay personas que se desesperan, que entienden de que porque aquel llegó, ya tengo que llegar, y Dios pone su tiempo, yo esperé 20 años y pico, y Dios dijo, ahora es tu momento. Y por esa razón yo le digo y le aconsejo a que espere el tiempo, y sobre todo no desmaye y sé tú mismo arquitecto de tu propio destino. No permita que nadie decida por ti, tú eres que tiene que decidir cuándo, dónde y por qué. O sea, ¿Por qué? Porque tú eres la razón, tu, propia, tu, tu propio talento lo manejas tú. Por eso yo siempre he dicho que cuando el pueblo dice, ven, ahora te toca, tiene que aprovecharlo. Por eso la palabra fama para mí no existe, simplemente la gente conoce su trabajo. Cuando tú no te crees famoso, tú mantienes los pies sobre la tierra. El famoso no, el famoso se quiere más alto que todo el mundo Y es la razón por la cual yo siempre he dicho Que yo prefiero ni ser famoso, ni manejar ni tener dinero, ni tener seguidores Antes que cambiar mi humildad A cuestión o a, o a opinión de Salva Tu Madre ¿A quién hay que dársela dentro de las redes sociales? De Salva Tu Madre, ¿a quién hay que dársela? Carlos Montecu Carlos Montecu para mí es el mejor El mejor en todo En contenido, en, en ideas Y sobre todo lo más importante, perseverar ...porque un muchacho que viene de abajo... ...que aparte que somos más que, un más, más que hermano ...sé su historia... ...y de verdad que hay que dársela... ...quieran o no hay que dársela. ¿Qué opinión te merece el hito que... ...marcamos como país el domingo... ...con la suspensión de las elecciones municipales... ...tú como ente social y que la gente te sigue? Sabes que las elecciones se guían... ...y el caos podría ser peor... ...porque si se sacaba un ganador con todo eso... Fra ...no fraude, no podemos decir fraude... ...con toda esa falla técnica... Automáticamente el que perdió iba a alegar. Y tenía razón. Claro. Aunque haya perdido y perdió de verdad, podía alegar como falla técnica y lo iba a probar. Lo mejor que pudo pasar fue cancelar las elecciones para hacerlas sin fallos y, sobre todo, como la Constitución dice, derecho al voto. No que yo vaya a votar y no me encuentre en el padrón o no me encuentre en el padrón de la Junta. Pero yo entiendo de que el pueblo tiene que votar masivamente. Existe a votar. Vaya a votar. Porque usted que decide. Si lo que están bien, lo están haciendo bien, déjelo. Si lo están haciendo mal, es su decisión. Lo que yo entiendo de que nosotros con rebeldía no ganamos nada. Y siempre la rebeldía la hacen al contrario. Las competencias del otro son los que tratan de rebel... O sea, usted perdió, perdió. Usted ganó, ganó. El que gana, celebra. El que pierde, dele la oportunidad al que ganó y felicítelo por ser un vencedor. Que siempre he dicho que el verdadero líder es el que admite su derrota. Hermano, muchísimas gracias. gracias a ti, hermano. Terminamos allá arriba, señores, con nuestro hermano Salva a Tu Madre para Telenor y toda la República Dominicana. Te voy a decir una sola cosa para que la gente de Telenor nunca se lo olviden, de a Tu Madre. Continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premio CIT y nos encontramos con un grupo puertorriqueño que nos ha brindado muchísima salsa en clave con nosotros. Bienvenidos. Saludos, gracias por esta invitación, Salve. agradecido. ¿Cómo se sienten de tener estas nominaciones a Premio CIT? Bueno, estamos muy contentos con esas nominaciones, estamos muy agradecidos con el público y con toda la gente que nos apoya. Apenas estamos comenzando el año y hemos arrancado ya pues, duro con estas nominaciones, o sea que nos toma por sorpresa, pero estamos bien agradecidos de verdad. Esta colaboración de para y para atrás, más de 8 millones de, de, de producciones en YouTube, ¿cómo se sienten? Pues mira, agradecidos con, con nuestros colaboradores, tenemos a Jackie Fontane, la tribu de Abrant y Farina en ese video, así que gracias a toda la gente que nos ha apoyado, toda la gente que le ha dado view en YouTube. Tenemos ya 8, 8 millones de visualizaciones. Esperemos que sean muchas más y que siga creciendo y subiendo en las listas de, de popularidad que está ya top 10 en la tropical y top 40 en la Latin Pop. Así que agradecidos para adelante pa y para atrás el tema del verano qué opinión les merece la salsa dominicana de verdad que aquí hay muchos exponentes salseros que siguen manteniendo pues, nuestro género vivo y la verdad que estamos agradecidos porque no lo han dejado caer y, y de verdad que han tenido much, mucho mucho alcance y verdad bien contentos de que nueva verdad que hay una cepa nueva de artistas y que muchos sean de aquí de República Dominicana de verdad que estamos bien bien bien bien bien contento con eso Qué eh, bueno, ¿por qué no se ve tantas colaboraciones en el género zarza como, como lo hacen en el, en, el, en el urbano? Ta, tal vez es cuestión de tradición y nosotros pues estamos en nuestro flow y rompiendo con ese esquema, pues ya, ya ves que empezamos el, el, el año arrancando con colaboraciones fuertes como, como Afarina, con la tribu de Abrante, tenemos colaboraciones con Yengo Flow en el disco, tenemos colaboraciones con eh, Daniela Darcourt también. Eh, el año pasado en Navidad estuvimos con Gillo Sarante, haciendo un tema navideño, así que. Al menos nosotros pues, seguimos colaborando porque eso es lo que lo que la gente necesita ver. ¿Expectativas en este año 2020 para con vuestra carrera? No, increíble. Tenemos un disco que está por salir ya, se llama Nuestra Esquina, con todas esas colaboraciones que mencionó Ura Joan. Ya tenemos cinco temas al aire, con video todos, todos con millones de visualizaciones en YouTube. Yo creo que es un año buenísimo para Enclaves. Eh, nominaciones, tenemos un montón de nominaciones que vienen en camino. Premios Tu Música Urbano en Puerto Rico también tenemos nominaciones. Así que agradecido con todo el apoyo a ustedes que ¿verdad? difunden nuestra música y nuestro producto. así que un abrazo de parte de Enclave, este año viene fuerte para la salsa. Sí, señor. Muchísimas gracias, bendiciones y muchos éxitos en este año. Gracias. Continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premios Citos 2020. Nos encontramos con una de las voces más privilegiadas de nuestro país, con nosotros Rosalí Rubio, bienvenida. Ay, gracias, estuvo contenta, qué linda presentación, qué lindo, me encanta. ¿Cómo te sientes con todo lo que está pasando en tu carrera, influencer, imagen de redes, imagen de marcas, también cantante y el pueblo dominicano te quiere muchísimo? Tú sabes que yo me considero como arte, en todo momento ha sido para mí muy fácil expresarme, Qué bueno que tuve el poder, eh, bueno que el público me dio un poder eh, para influirles y me encanta poder estar haciendo música ahora y expresar lo que como mujer tengo para decir. ¿Cuáles de todas esas facetas que haces te gusta más? La música, ser influencer de marcas, eh, sabemos que bailas, haces, haces de todo. La música, la música 100% en todo sentido de la palabra y, y ser un artista que influye y justamente porque influencer, eh, bueno, influye, puede ser influencer, ¿sabes? Pero la música es mi mayor amor, mi amor por siempre, ya he tenido muchos, muchos éxitos como haciendo música, así que yo creo que, que ahí me quedo, ese es mi amor. ¿Qué opinión te merece la suspensión de, la, de las elecciones de este domingo, las elecciones municipales? Tú sabes que he tratado en estos días de mantenerme un poquito al, al margen, eh, porque estoy ahora mismo como que, yo soy muy sensible, como artista que soy soy muy sensible eh, a todo lo que está pasando, lo que pasa en el mundo, la contaminación. Eh, Los animales. Eh. Sí, literal, o sea, yo vivo sufriendo todo eso que está pasando. Y es Poppy ella. <risa> y dice, soy papi, iba a votar. Pero, nada, tengo muchos amigos allá, eh, justamente hoy en la manifestación. Les deseo lo mejor y, obviamente, amo y me encanta el hecho de que tomen su voz, que el público les ha dado, para llevar un mensaje importante de cambio. Y yo creo que el cambio empieza por nosotros mismos. Y ojalá, eh, como jóvenes, si lo entendamos eh, y acuñemos eso y lo abracemos y empecemos a hacer un cambio real. ¿Proyectos y planes para este 2020? Viene bueno, mi álbum, viene mi álbum, viene un lanzamiento, un evento de lanzamiento eh, súper chulo, es una, una experiencia eh, musical y artística que espero que todos se enteren y se enteren y disfruten a través de mis redes y nada, lo que puedan asistir, que asistan tan pronto estemos lanzando la información y sí, viene álbum, viene viene cosas muy buenas, muy buenas. Qué bueno, te auguramos muchísimos éxitos y nosotros felices de siempre verte tan bella y espectacular. Gracias, qué lindo. Gracias por la de Ustedes son bellos también. Continuamos. Y nosotros continuamos con la cobertura especial de la rueda de prensa de Premios Hit y nos encontramos con un artista que está trillando su camino y aquí en República Dominicana la gente lo quiere muchísimo. Dismal, cómo te sientes? Bien, bueno, me siento súper contento, emocionado. De verdad que me ha dado un poco de taco un par de veces que me ha entrado el sentimiento por, por el, el cariño que que he recibido aquí desde que llegué, de, de verdad que no me lo esperaba, ha sido una, una sorpresa inmensa, de verdad Oliver, ha sido increíble, de verdad. El tema Taquita es una realidad, en República Dominicana lo hemos asumido como nuestro en Puerto Rico y toda Latinoamérica, y por eso estás aquí, acá en Premio y ¿cómo te sientes después de esta producción? Eh, bueno, es, es increíble, es increíble porque no, jamás me iba a esperar que un tema que nosotros sacamos para... Para, por, como se dice por ahí, para medir la temperatura. O sea, yo lo que quería saber era si, si al yo sacar un tema le, le iba a llegar al, al público. Segundo, si le iba a gustar, sabe Tener un, un feedback de ver cómo estaba, no, no en cuestión de la música, en cuestión de lo que eran las relaciones, ver cómo, cómo se iba a, a mover un tema después de sacarlo y, y mira dónde estamos. O sea, esto ha sido algo impresionante, de verdad. ¿Qué puede esperar la gente de ti en este año 2020? Ahora sí vengo fuerte con eso. Estoy terminando el disco, ya tengo ocho temas terminados con video. Tengo un featuring ya, gracias al señor, con un artista bien grande americano. Eh, que Todavía no me lo creo. Todavía ¿Se puede no decir creo. el nombre o no? No, me atrevo. Alguien por ahí lo dijo ahorita, me lo, me lo, me lo chotearon, como decimos okay. nosotros los boricuas. Pero, bueno, eh, pues, me atrevo a decirles que que colaboré con AICON, no, no sé, porque usted sabe cómo es la música, que, que uno puede hacer un tema, pero puede ser que no a sale. lo mejor nunca sale, pero de verdad que estoy tan emocionado, no, trabajé con AICON un tema, tengo ocho temas terminados con video ya, estoy terminando lo que es el disco, porque iba a ser un, un EP, algo, un, un disco pequeño, pero ya decidimos terminar el disco completo, Taquita fue para mí el Aprobar. tema, exacto, imagínate yo que yo dije, vamos a probar esto, a ver qué, qué es lo que hay, pero lo que venimos es... A romper, de verdad que si no los vamos a defraudar, mi gente. En República Dominicana, supongo que has escuchado un poquito de nuestro género urbano. ¿Qué opinión te merece y cuáles artistas puedes destacar? Que me gusten a mí. A mí, a mí me encanta lo que es Bullying 47. El flow de con está durísimo. El Alfa, Moza es un tipo que no le baja. este eh, A mí me encanta lo que es Omega, que yo sé que no, no está tanto en lo que es, es urbano. con con el grupo de personas que te mencioné, pero Omega para mí es un ícono, me encanta la música de él desde pequeño, está lo que es Romeo Santos, la, la República Dominicana es un sitio de verdad súper diverso, ustedes no tienen nada que envidiarle a nadie en el mundo, de verdad que todo lo que hacen, lo hacen con, con cariño, con amor, dedicación y no fallan. Hermano, pues muchísimas gracias, deseándote sobre todo muchas bendiciones, éxitos en este año y que puedas venir a República Dominicana a hacer un conciertazo con toda tu gente. Gracias Oliver, de verdad que no lo vamos a disfrutar, vamos para encima. Ya ustedes saben señores, este artista tan importante para nosotros está con nosotros y continuamos con mucho más en Telenor.